de cortesía. las calles son una estampida, tiramos de vista nuestra vida por cima, Seguiré así hasta que me dé una rampa, no soy de los que aguantan haciendo trampas, la realidad es mi condena, me trato bien hasta que me convirtió en su cena, venga, mi Sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí. La la la la la la. Sí, sí, sí, sí, sí. Es el euro. Está todo acá, sí, joder. Mira que está ahí, el euro, cabrón. Que la, no la. ¿Dónde está mi sudadera de color granate? Por aquí ven, Me la están, sí, me la están re reclamando. Esa sudadera de color granate. Más grata, más granata. Lleva el rompo de los platos. Ahora bueno, ven, tú mira. ¡Tío! Va, va, va, va. Ahí es ¡Ye, es! traigo lo viejo! ¡Ay, Dios se silencio! En el un raro que hace más rap de que escucha ya de beatbox en la luz No vacila cuando pide el micro porque sabe que es lo que dice. ¡Sí, No me gusta maquillaje, esa porfoquilla como me Es Eso de los samples y de atmósferas Alucinantes empalmadas en repetición continua. Cuido de buen gusto para darle aire al alma De que escucha. Cansado de buscar la manera de entrar tres y que te contra gente pensar tengo ganas de quedar el hacha de guerra, solo a veces, la para pero me, me enerva, procuro sonreír de manera sincera Ser feliz con lo que hago como si la viña mañana. Te lo dice un expreso de la depresión. Que pudo escaparse renovando su ángulo de visión. Nadie, nadie es mejor que nadie, nadie, nadie es mejor que yo. Nadie. Hay millones de obreras solo por otro color. Su manera de absorberlo siempre está al gusto del consumidor. Y esta es la forma en la que me lo doy. Hay millones de estilos, hay y divididos, hay macarras y mentidos, hay jodidos y jodidos. Y del juicio de terceros nadie va a escaparse. Así que, ¿sabes qué? Yo quiero para que no sea. Yo para que ¡Se la va a vamos! ¡Vamos, va a la va a la va a la va a la va a la la va a la va a la va a la va la no quiero estancarte, lucho por dar vida a lo que escribo, sensación intrascriptible, malo de veras, esto es mejor que la mejor de las drogas que te ofrezca, ya pensé tuve cuarentena, con la mente en marcha y con el cuerpo en la tierra, con el dolor de que no se entierra. La para siempre, siento como antes, con una sonrisa en los dientes, con una sonrisa en los dientes. Bueno, ya está, ya se acaba este de terminar. <tose> En un desquite de Punto Clipper por venganza Por el rollo ese de equilibrar la balanza El ojo por ojo mata Generando conflictos en una pelea de tuertos Y el odio se mantiene filtro. Si no me captas es porque hablo otro idioma Y de la metáfora Paso de tu jerga clona, con una litrona Empuñando mis pocas ganas Procuro aguantar la trama de este best-cheller insustancial Inspiración son mierdas de perro El olor de los containers y barras de hierro Rompiendo cristales, putos en centros comerciales tachones de pintadas, fachas, grafitis del sales con Provisuales a precio de cobre ¡Loco! Hazme un favor y fríame hasta que cobre. Agreas sensaciones que echaría de mis pensamientos Si no fuera porque son mi mayor portento. No son cuentos, son leyendas urbanas Historias de esquinas, murales, plantas de marihuana en los balcones Besos de despedida en los portales Un retrato de la un hecho con retales quiebras empresariales, fraudes fiscales y un largo etcétera el diablo no nos ampare, más vale que dispares y te vuelves la ciencia, a pesar de no llevar grillentes, de siete red o siéntate, dicen que todo llega y no critiques al juego, porque la curva del que, que juega. Buena prueba, tu paciencia en la convivencia, será la conveniencia la que dice sentencia, no nos soportamos, pero fingimos, no nos conformamos con la vida que vivimos, no existimos por inercia de manera recia. Algo especial es alguien que te aprecia. Filosofía de parque de barrio obrero. Los culos más rentables son cabello y. Madero. Los mejores raperos son los reales y sinceros y sí, discretos Que pasan de largo con una vez Porquería y cochambre, solo sé, que todo lo que quiero porquería y cochambre. Madura que de pakistanís, cazares chinos, parquímetros, reuniones de vecinos, signatos insensatos, conjetos de asesinos, seducidos por la oscuridad que se extraviaron es es del camino. Y su destino, la droga y el vicio, resquicios de libertad, agenciarse los desperdicios en el bullizo de, de la ciudad. ciudad en la inmundicia encuentro moralejas en aquello que, que a otros desquicia. Y me va a conocer el lado crudo, la, la, la, la, la, la, la, la de por cada recién nacido, nacido y su vida azotea Por cada canción de amor... Una arcada y por cada beso, una puñalada que, que llega hasta el hueso. ¿Será por eso que nunca estemos de acuerdo? ¿Quién es el loco y tiene el cuerdo? Cuidado, te muerdo, no pierdo el tiempo con miserias superficiales. Me la unas tu botines y el bastón que vale. ¿A quién respeto? quiere con ya que si eres un chulazo te pueden llover guantazo, pa' que aprendas la lección que la calle es traicionera. Casa más más pintado, vomitado en sus aceras y cualquiera crea un imperio con euros de por medio, chumos se empezar de cero, hacer los sin medios no sé si se hace el soy muerto de hambre solo sé que todo lo que quiero es porquería con chambre todo lo que quiero es porquería con chambre todo es bonito, chambre con chambre porque, porque Diego por chambre, yo sé que todo lo que quieras, porque Diego chambre. Porque Diego chambre, yo sé que todo lo que quieras, porque Diego chambre. Porque Diego chambre, yo sé que si todo lo que quieras, porque Diego chambre. Porque Diego chambre, solo sé que todo lo que quieras, porque Diego Chávez. Vale, vale, vale, vale, vale. Estoy cumpliendo, estoy cumpliendo. Otro tema de la maquillilla, ¿no, Sergio? Sí o no. Tómatelo a risa porque, porque son para llorar. Pa llorar en este mundo de locos Los buenos son tontos, los listos te joden hasta que te hacen tocar fondo Pero no le importa porque estamos en otra onda Nos hemos sabiéndose so aunque ingenio nos sobra Podemos valorar a quien nos valora y a quien no, que le folle con un rabo de goma Payo llorar en en caso de emergencia Pulsar, 30 al El atascados para salir del de tece. Parecemos hongos, visión distorsionada como un cielo de hongos. Que sienta mal, que salen rotas. Te pide un es el efecto de estructuras fresquitas. En la city, en un seduciendo a palomitas. A la cubanas, el ritual del piti. La venía ganas de volver a salir en chacletas. Música abstracta, en completas. El patio de luces, reacción diabética. La el de trajes paradosos, edulcorados de la forma sintética Como una de esas falsas al tacto funcionaba de vale, fin, en fin, da lo perdido como esa pareja del calcetín. No lo no, colpo nada, a mi plin, comprenderme no es tan fácil, como decir, saco una batata, rompen no. la métrica no. sin técnica, no. abuso del rap confuso ¿Y para dejarte pa' ti difuso. Mancos mi secta, una base tan selecta, yo, yo me la fonqueo de forma frenética. No yo. es yo. Yo. la fanfare, toca la fa, fa, armónica, lo deja sin derecha replicar. El patio de luces, en caso de emergencia, pulsa el play, dale alcohol, Claro que sí, sí, sí. sí. Claro en sí, yeah. el segundo parto son las Es la redención de Cumpis Bresfield. En este pin de Sergio, puro que eres inescopi, sepsis escupiendo en el pin. El parto de luces tiene tanto que decir. ¡Wow! Que una maqueta se queda corta. Lo que importa que si el resultado reconforta la aporta buenas vibraciones a nuestras jodidas vidas. En tiempos de crisis, la música está saliendo. En hacerlo lo real, anticomercial Repudiando a que soy especial Yo escribo temas por reventar. reventar? Por representa representan los 90 y poco más, Y ¡Eh! los 40 Ni la MTV, ni su puta madre Pues así somos la Q de los dos nadie No estamos en el que todo es el puto brega ¡Eh! Y todo mil respeto pa' el que tira y y por el rap Antes que por su propio beneficio Se nos a la esencia de los inicios Con dos platos, un PC y el AKG El instinto y de nada que perder vamos no suceder porque nos apetece, qué mejor manera de plasmar lo que acontece, no Como en la prensa del barrio, el bar duro de ayer, desde el extra radioso y contrapony manager. Y en el YouTube, o en el bar de Pepe, con puretas y chistes de repes. Y lo más auténtico por las barras de este pico. Mi mérito es el no y es sino ser un grito. El éxito es un micro, y los ricos también fueren. De fiexiones escritos es en lugar de serie. Lo quito que esos chicos en la primera fila, que el fondo de la sala, con ojos de águila. ¡Con espero! no es no no difícil! los no Vamos a ¡Pasa galopa! ¡Pasa galopa! ¡Pasa galopa! ¡Pasa galopa! dejo galopa! ¡Pasa metido tiró del descanso, que para el micro abierto, En 5 minutos, no llega, en